Hola, en este vídeo de PASI vamos a calcular la suma de series de potencia. En nuestro ejemplo vamos a hacer esta en concreto. Y la forma de resolverlo es muy fácil, más o menos, porque lo único que tenemos que hacer es hacer que esta serie se convierta en esta. Ya que su suma sabemos que es 1 partido de 1 menos x. Siempre y cuando su valor el valor absoluto de x sea menor que 1. Por tanto como lo que tenemos que hacer es transformar esta serie en esta, vamos a proceder de la siguiente manera derivamos la serie y nos quedaría el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito y ahora sería n por x elevado a n menos 1 partido n eh, como tenemos n partido n simplificamos esto y nos quedaría sumatorio de x elevado a n menos 1 eh, lo voy a poner un poquito más bonito sería x elevado a n menos 1 y ahora, como tenemos que hacer que se convierta en x elevado a n pues la vamos a multiplicar por x y lo que hacemos es x elevado a n menos 1 por x, sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito de x elevado a n Bien, ya tenemos esta serie. Por tanto, ya podríamos poner esto. Pero, si os fijáis, aquí n es igual a 0 y aquí n es igual a 1. Por tanto, no podemos hacer esto hasta que no hayamos quitado el 1. Por tanto, lo que tenemos que hacer es darle a n el valor 1. Y... O sea, el valor 0, porque sería el valor anterior, 0. Y nos quedaría que esto es igual en sumatoria de infinito, desde n igual a 0, de x elevado a n menos n igual a 0, entonces x elevado a 0 es 1. Y ahora sí, esta serie es la misma que esta, por tanto sería 1 partido 1 menos x menos 1. Y a borrar, y ahora os voy a explicar qué tenemos que hacer una vez que llegamos a este paso. Pues bien, ya tenemos la conclusión de la suma. O sea, tenemos la primera parte y ahora, como hemos visto antes, hemos derivado y hemos multiplicado por x. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a deshacer esos pasos. Por tanto, esta, esta, este paréntesis lo vamos a multiplicar por 1 partido x. Antes hemos multiplicado por x, pues, pues ahora 1 partido x para dejarlo como estaba. Y esto no, nos quedaría... 1 partido x menos x cuadrado menos 1 partido x. Y antes hemos derivado, en el primer paso hemos derivado, por tanto ahora vamos a integrar lo que nos quedaría la integral de 1, menos x, 1 partido x menos x cuadrado menos 1 partido x diferencial de x. Y ahora tenemos la integral de 1 partido x. X menos x cuadrado diferencial de x menos la integral de 1 partido de x diferencial de x <coughs> vamos a parar en un momento resolver esta y esta es eh, el logaritmo de x pero la vamos a apartar un momento esta integral sería la integral de 1 partido x 1 menos x <coughs> hacemos eh, hacemos la operación o sea, lo, las operaciones que nos darán la suma que realiza o sea, lo que queremos descomponer es este este cociente en dos sumas de fracciones para que nos quede a partido un número y B partido otro número. Que en este caso va a ser 1A partido X y B partido 1 menos X. Por tanto, lo que hacemos es A partido X más B partido 1 menos X. Y eso tiene que ser igual a 1 partido X, 1 menos X. Ahora, tenemos que 1 menos X por A... más bx, y x es igual a 1. Entonces, cuando la x vale 0, la a es igual a 1, y cuando la x vale 1, la b es igual a 1. Por tanto, esta integral nos quedaría de la siguiente forma. Voy a borrar. Nos quedaría la integral de 1 partido de x, diferencial de x, más la integral de 1 partido 1 menos x. Menos, recordáis el paso anterior, la integral de 1 menos x. Si vemos esta y esta, son sus opuestos, por tanto, esta la podemos borrar. Con esta. Y nos quedaría resolver esta integral. Entonces, aquí tenemos... 1 partido 1 menos x y aquí tenemos menos 1 partido 1 menos x. Por tanto, lo que aquí tenemos eh, en realidad es menos logaritmo de 1 menos x. Y este resultado, menos logaritmo de 1 menos x, es la suma de la serie. Esta suma vale menos logaritmo de 1 menos x. Cuando sustituyamos los valores de x, siempre el valor absoluto de x menor que 1, cuando pongamos aquí, el resultado de su suma va a ser menos logaritmo de 1 menos x.